Con el módulo de convertidores multinivel, vamos a estudiar las diferentes estrategias de conmutación que se utilizan con este tipo de convertidores. Entonces, las estrategias de conmutación se dividen en dos. A frecuencia fundamental tenemos dos tipos: la modulación escalera y la cancelación selectiva de armónicas, mientras que para la conmutación de alta frecuencia tenemos la PWM sinusoidal y la modulación vectorial o SBM. La regulación de la amplitud y frecuencia de salida, la minimización del contenido armónico de tensión de salida del inversor y el equilibrio de las tensiones instantáneas de las capacidades del convertidor, si la topología del convertidor lo requiere, son las finalidades de esta estrategia de conmutación. Eventualmente puede ser interesante que la estrategia de conmutación cumpla requisitos adicionales, por ejemplo, cancelación de la tensión en modo común o cancelación de ...de diferentes armónicas en el contenido de salida. Entonces vamos a arrancar con la modulación escalera. En este caso tenemos una sinusoidal como onda a seguir... ...y vemos cómo la onda morada se aproxima a esta onda sinusoidal mediante niveles. Quizás es la estrategia más común utilizada para estos convertidores... La ventaja de esta modulación son la simplicidad de la realización física y su baja frecuencia de conmutación, que permite su aplicación con convertidores con tiristores autodesactivables, en especial GTO. Sin embargo, el contenido armónico de la onda generada presenta altas distorsiones, además de ofrecer una respuesta dinámica lenta, todo ello causado por la baja frecuencia de conmutación, Asimismo, es necesario disponer de una tensión continua de entrada variable para poder regular la tensión de salida. Su aplicación principal se encuentra en convertidores de muy alta potencia, sistemas de distribución de potencia o accionamientos de motor, donde se busca minimizar las pérdidas de conmutación mediante la reducción de la frecuencia de conmutación. Otra modulación que da como resultado una forma de onda escalonada se basa en la modulación vectorial de baja frecuencia de conmutación. Esta modulación consiste en aplicar aquel vector de tensión del diagrama de vectores más próximo al vector de referencia, minimizando el error o distancia respecto al vector de referencia. En este método de modulación es interesante para un número elevado de niveles, puesto que hay una gran cantidad o densidad de vectores en el diagrama de espacio de estado complejo del vector de estado. Y su error respecto al vector de referencia es relativamente reducido. Ya de esto hemos hablado en el módulo de modulación vectorial. La otra forma de hacerlo es mediante la cancelación selectiva de armónicos. En este caso vamos a tener que, para la figura, vamos a tener que cada escalón está dado a un ángulo de disparo específico. Esos ángulos de disparo no se escogen al azar, sino se escogen de tal manera de poder cancelar ciertos armónicos. Entonces, la aplica, aplicando el desarrollo en series de Fourier de la señal cuadrada que veíamos, y escogiendo apropiadamente los m ángulos de conmutación, se pueden cancelar m-1 armónicos, reservando un grado de libertad para regular la amplitud del armónico fundamental. En general, se suele escoger la cancelación de los armónicos más significativos de baja frecuencia, mientras que se recurre a filtros si se desea eliminar los de alta frecuencia. Para conseguir la cancelación efectiva de los armónicos, los m ángulos de conmutación deben estar comprendidos entre 0 y pi medios, lo que supone que el margen de índice de modulación disponible suele ser estrecho o reducido, lo que representa una limitación de este tipo de modulación. Por ejemplo, para una señal escalonada de 7 niveles, el índice de modulación disponible está comprendido entre 0.5 y 1.05, el sistema de ecuaciones a resolver para obtener los ángulos de conmutación no es lineal. Su cálculo es complejo y dificultoso para aplicar en tiempo real. Por eso es que se utilizan tablas predefinidas para el ángulo de disparo. Por ello, el cálculo se suele hacer de forma previa al funcionamiento del sistema para almacenarlo y ser reproducido en línea por el modulador lo que le resta flexibilidad al sistema, sobre todo ante cambios en las consignas. Esta estrategia de conmutación se denomina por algunos autores como óptima para cancelación de óptimo, de armónicos, perdón, o precalculada para el cálculo previo de ángulos de conmutación. Pero el cálculo de los ángulos de conmutación se encuentra en la literatura de diferentes métodos y formas. Ahora vayámonos a las modulaciones de alta frecuencia. Y la clásica de todas estas modulaciones sigue siendo la de modulación por ancho de pulso sinusoidal. Entonces la modulación por ancho de pulso sinusoidal, PWM, como normalmente la conocemos, es una técnica de modulación más simple y est estudiada y empleada en las aplicaciones industriales debido a su simplicidad y de los buenos resultados que garantizan en condiciones de trabajo, incluida la sobremodulación. Esta técnica consiste en comparar la consigna sinusoidal, denominada moduladora, con la señal denominada portadora, que generalmente es una onda triangular tipo diente de sierra. La comparación de estas dos señales da como resultado las órdenes de conmutación del interruptor del convertidor, este método de modulación es flexible y permite emplear diferentes moduladoras y portadoras según se detalla en la literatura. Estos métodos se pueden dividir en dos grandes bloques. Las estrategias de conmutación basada en portadora modificada o la estrategia de conmutación basada en múltiples portadoras. O moduladoras, perdón. Entonces vamos a ver la primera, basada en portadoras modificadas. Entonces se fundamenta en la modificación de la portadora con el objetivo de sintetizar salidas sinusoidales con menor espectro armónico y se divide en dos tipos, variación de polaridad y variación de fase de la portadora, la cual puede ser alternada en contrafase, simétrica con respecto al eje horizontal y portadora en fase. Vamos a ver a qué se refiere cada una de estas. Entonces, fíjense, en la primera figura tenemos que todas las moduladoras por encima del eje horizontal tienen la misma fase. Mientras que las que se encuentran debajo del de eje horizontal tienen la fase contraria. A estas son las que llamamos alternadas en contrafase. Mientras que en la lámina de al lado, a centrarlo un poco mejor, vemos que las superiores a la onda cero están completamente en fase. Corridas, un poco, mientras que las de abajo, del eje horizontal, se encuentran en contrafase. Entonces, en este caso hablamos con simetría con respecto a al eje horizontal. Entonces, volvamos a hacer la referencia. En este caso, tenemos que cada una están en contrafase. La morada está en contrafase con la, ro con la roja. La verde en contrafase con la amarilla. Mientras que en la figura de al lado, vemos cómo... Morada y roja están en fase, verde y anaranja están en fase y los subconjuntos están en contrafase con respecto al horizontal. Mientras que todas las portadoras en fase es simplemente que todas tienen, no importando si están en el semiplano derecho o izquierdo con respecto al eje horizontal, todas están en la misma fase. Entonces, por otro lado, el subtipo de variación de fase de portadora introduce un desfasaje entre el portador y portadora respecto a la referencia. Este método ha sido menos investigado y aplicado que los basados en variación de la polaridad de la portadora. El efecto. Del desfasaje puede ser significativo en la frecuencia de conmutación de los interruptores. Dependiendo del índice de modulación y el desfasaje entre la portadora y la moduladora. Una buena selección del desfasaje puede llegar a reducir las pérdidas de conmutación hasta un 35%. Entonces veamos las basadas en múltiples moduladoras. Vemos en la figura... Uno de este ejemplo, tenemos la misma portadora, pero tenemos dos referencias, una en azul y una en morado. Entonces se fundamenta en el empleo de múltiples moduladoras y una única portadora triangular. También se puede encontrar bajo el nombre de modulación bipolar o bipolar modulation. Las dos moduladoras se obtienen sumando diferentes offset o niveles de C positivos y negativos a la moduladora convencional. Estos desplazamientos pueden ser constantes o variables y su objetivo consiste en modular los niveles intermedios al pasar de los niveles superiores a los inferiores y viceversa. Frente a otras estrategias de conmutación, este tipo de modulación no presenta el problema de un pulso mínimo. Y ofrece mejor contenido armónico cuando se trabaja a bajo índice de modulación. Una práctica habitual de estrategia de conmutación PWM sinusoidal consiste en sumar una componente de tercer armónico a la moduladora sinusoidal con el objeto de incrementar la componente fundamental de tensión de salida hasta un 15% dentro de la zona lineal. Esto ya lo habíamos conversado cuando vimos los videos de modulación cuando vimos el tema de inversores entonces aquí tenemos un ejemplo donde la onda de referencia se ha modulado o sea, ha incorporado contenido de tercera armónica dejando de ser una sinusoidal entonces el efecto causado por la suma del tercer armónico es similar al uso de la modulación vectorial SbM con un reparto específico de estados de tensión nula Entonces, el tercer, armónico, el tercer armónico añadido no afecta a la forma de onda de tensión de salida si, la, si el neutro de la carga está aislado o la carga está conectada en delta, es decir, el sistema trifásico de tres hilos. La realización física de la estrategia PWM es simple, empleando integradores analógicos y comparadores para la generación de las señales de conmutación. Hoy en día se utilizan microprocesadores PIC o DSP para generar estas ondas de salida y el cálculo se realiza matemáticamente dentro del procesador hoy en día es más habitual utilizar los sistemas digitales para generar las señales de conmutación donde los integradores digitales se sustituyen por temporizadores digitales específicos denominados temporizadores PWM hoy en día inclusive los micros ya generan la propia onda PWM con modulación triangular. ¿Cuáles son las características del, S, del PWM sinusidal? Es simple, su contenido armónico es reducido, presenta buenos resultados incluyendo la sobremodulación y algunos niveles de convertidor no se emplean cuando el índice de modulación es bajo. Veamos ahora el otro esquema que existe con modulación de alta frecuencia, que es ...en la modulación vectorial. La modulación vectorial se basa en el uso de los vectores espaciales... ...y es ampliamente utilizada en los convertidores... ...de CAC convencionales y multinivel. Cada uno de los posibles estados del convertidor... ...se representa en un diagrama polar... ...mediante un vector de tensión... ...y el conjunto de todos los vectores de tensión... Configuran el diagrama vectorial de tensiones del convertidor, cuya figura es hexagonal, como lo vimos en el caso del inversor, de dos niveles. La tensión de salida deseada se puede expresar como un vector de referencia o modulación dentro del diagrama vectorial de tensión, cuyo módulo se relaciona con la amplitud de la tensión de salida y cuya velocidad de giro es igual ...a la pulsación deseada de tensión de salida... ...y su fase coincide con la fase de salida. Entonces, en la figura vemos un diagrama vectorial... ...de un puente de cinco niveles anclado por condensadores... ...donde vemos los distintos niveles que generan un mismo estado. El inversor representa cada uno de los estados que vemos en esta figura donde cualquier vector de referencia se puede modular mediante proyecciones de los tres estados más cercanos a este vector. En el caso de la figura, vamos a hacer un zoom, se modularía entre los casos este, que es el PPOON, -O el PON o el P-O-O. -O o, o, n, n. Usando esos tres vectores de salida, jugando con la conexión y desconexión, es posible sintetizar el vector B. Existen otras técnicas en la literatura. Se encuentran diversas. Formas de conmutar estos puentes, entre ellas tenemos el control directo de par, la modulación sigma delta, la modulación híbrida, la modulación para rectificadores, el PWM con portadoras de distinta frecuencia, el SBM basado en portadoras modificadas, el control por histéresis, el control en modo de corriente, el PWM aleatorio y las técnicas de conmutación suaves. Todas ellas pueden ser aplicadas a cualquier tipo de convertidor multinivel, bien sea los tres clásicos, anclado por diodos, condensador flotante, cascada, o las otras topologías que hemos estudiado a lo largo de este tema de convertidores multinivel. Con esto damos por terminado el módulo de convertidores multinivel y las técnicas o estrategias de conmutación. Hemos visto ¿Cómo se pueden emplear básicamente dos técnicas? Una de frecuencia fundamental y una de alta frecuencia. Todas ellas para lograr controlar la tensión de salida. Quizás las más utilizadas son la PWM y la modulación por vectores espaciales. Gracias por su atención. Los invito a suscribirse al canal y vernos en una próxima oportunidad en un nuevo video de electrónica de potencia. Gracias por su atención.